comenzamos en el año 2016 eh, este proyecto eh, lo finalizamos este año al, al 30 de junio y eh, ahí hicimos otra apuesta, como quien dice, al 2017 y tuvimos la, la suerte, por decir así, de, de una nueva aprobación para este año, así que estamos recomenzando eh, esta nueva edición también. La idea inicial, digamos, ha sido de los alumnos. Me pareció eh, muy interesante la propuesta que ellos venían haciendo y sobre todo viniendo de alumnos de primero y segundo año que que justamente yo digo es la, el semillero que tenemos como para, para iniciar digamos, las actividades de, de la extensión y la aproximación digamos, a lo que después son las prácticas, especialmente en trabajo social. La experiencia siempre fue muy grata ya que nosotros pudimos entender que eh, estos proyectos de extensión pueden ser entendidos también como una práctica preprofesional de nuestro desempeño, de nuestras carreras en la facultad. Y los niños hace varios años que vienen participando en los difer diferentes trabajos que nosotros hemos realizado en otras oportunidades. Entonces un grupo de chicos que ya tienen bastante años, que nos ven, que están con nosotros, que no tienen confianza. entonces ellos lleg llegamos, lo buscamos de la casa y van contentos. Van a pesar que salen a las cuatro y media de la escuela, entraron a las 8, juegan. Organizamos juegos afuera, aprovechamos que hay una cancha en el club, jugamos al fútbol, distintas actividades. Y cada tanto, eh, más o menos cada tres viernes, hacemos una actividad especial en la que participamos todos en conjunto, siempre para lograr la distensión y bueno, el aprendizaje de alguna manera, juegos didácticos, otra manera eh, no tan convencional de aprender. Sin duda que fue una experiencia nueva, eh, por momentos sorpresiva, pero también muy grata, ya que podemos entendernos estudiando cada uno su carrera, cada uno su, su futura profesión, podemos hacer de esto una enorme interdisciplinidad en donde podemos confluir en un espacio muy rico, muy enriquecedor, muy nutritivo, en donde podemos tener cada uno de nosotros, nuestros aportes individuales al colectivo, siempre consideramos que son muy, muy amplios, muy diversos y que suman, ¿no?